Tribu. Dos coches, niño. Mm. Te sigo. Las noches, mi abrigo. Dos pibas. ¡Conmigo! Ok, bitch, fue your information. Yep. EN mi chozo, todos comen. Para yep. pa ti no tenemos ni tiempo, estamos currando como se supone. ¿Sabe, perra de pelaje? Uh. No estoy pa' muertos de hambre. Estoy pa' ponerle hidráulica al coche y emponarlo hasta que me Que ahora quiero ver oh shit yeah. Chiquito calufo mi hermana y dicen que llueve en Madrid Todos mis fieles mojados sin un gota aquí Todo está en el tiempo full Y ahora estoy con mi jugazo que lo que haces tú Apuesto que perdiendo el tiempo Up. This is the karma switch up.